Pasa la vida Buscando la siguiente salida Y en primavera me susurra canciones En invierno me deja la deriva Cigarro, cigarro, consume mis días Me fuma el alma, me roba la alegría ¿Cuánto tengo que esperar para que me lo vuelvas a silbar? No, no, no, no te vuelvas a alargar. No, no, no, no, no me dejes tan solo Soporto. Ella baila con el viento y abre su camisa Ella es amiga del aire y un barco a la deriva Ella pisa fuerte el piso y es un huracán sin previo aviso ella se cuela a mi casa, me susurra sus fantasías, me bebe el alma, me dibuja la vida, me recuerda todo lo que había olvidado, me muestra siempre la salida. ¡No! ausencia brutal